muy buenas a todos amigos de youtube hoy les traigo otro nuevo video. hoy vamos a aprender cómo activar la cuenta de usuario cómo vamos a poder controlar esto cómo vamos a poder hacer aparte de una carpeta vamos a poder hacer un documento entre más cosas vamos de una vez para que veamos cómo es vamos a, a nuestro eh, Disco duro de Windows C Vemos que no podemos hacer más que una carpeta Con esto vamos a poder tener todo el control Lo que vamos a hacer Vamos a usar Regedi eh, Control R Vamos a darle Cuando nos salga este apartado Que tenemos aquí Vamos a darle Donde dice editar Y vamos a darle donde dice buscar y aquí vamos a poner, vamos a poner Enable Lua Y vamos a hacer clic Esto puede tardar un, un momento, yo corté las partes para que puedan verlo de manera más rápida Ahora que ven esta parte, esto debe de salirlo en azul como está el de abajo, como está esa parte, pero no le vamos a dar a nada de esta parte, vamos a darle a buscar siguiente. Entonces, esperamos unos segundos, le vamos a dar donde está sombreado, vamos a hacer doble clic. Y ese valor lo vamos a cambiar por cero. Luego que cambiamos ese valor por cero. Vamos a tener que reiniciar la máquina. Luego que reiniciamos la máquina. Vamos a ver. Si ya. Lo que yo. Eh, hice. Funcionó. Entonces miren. Podemos ver en el escritorio. Que si lo hacía. Entonces vamos a nuestro disco a nuestro unidad c y vamos a hacer clic derecho y luego que hacemos clic derecho vemos que podemos hacer cualquier función de la máquina tiene activado el control de cuenta de usuario ya no está de manera limitada que no nos deja hacer nada vamos a probar con un documento para que vean que si sí funciona y no es algo que no es verdadero cualquier dudas o comentario debajo del vídeo muchísimas gracias